Te envía a decir Ramón de Samaná Que el pescado está ay, listo Esperándonos, esperándonos. Tengo, tengo Pescado un, con coco Un viaje ay, pendiente ay, ay. Porque quiero ir a las caleras una playa preciosísima que hay en las galeras de Samaná. Eh, Ramón, rincón, que nos diga, ¿verdad? Ramón, ¿cuándo podemos rincón, ir? Que tiene un río ahí preciosísimo. Rincón y luego también está la galera, que, eh, que tiene una playa bonita. Voy ahí. para allá eh, desde que me, desde que esta situación mejore. Ahora, en el mejor República lugar la República Dominicana. Cozón, ah. pero Cozón pero es... se está en las en la, en la terrenas. Ah, bueno. pero sí. Yo quiero ir allá. Eh, playa Rincón, porque sí. me, el ambiente como que, como que no hay mucha ola ahí como que... Sí, no, como es precioso. Rincón. Bien, señores, miren, en, en, Ramón, vamos para allá, le vamos a avisar. En nuestro tema del día de hoy, yo quiero comentar varias, eh, varios temas, pero breve. Primero, decirle a, a las personas, por ejemplo, que están en los partidos, que hoy están fuera del poder, que eh, tienen que aceptar los procesos. Son procesos que se dan, son procesos que si usted estudia la historia... De, de, de los diferentes países del mundo son eh, cíclicos si se quiere por ejemplo en el año yo, aquí detrás de cámara hablábamos de que en el año 1978 la república dominicana votó mayoritariamente por el partido revolucionario dominicano eh, a su vez el presidente de ese momento pero eh, un momentito y eh, la presentamos ahorita esa, esa imagen eh, Joaquín eh, sí pero entonces el candidato presidencial del PRD, Antonio Guzmán, ganaron mayoritariamente las elecciones. Luego, eh, el presidente lamentablemente se suicida eh, unos días antes de terminar su mandato. Y entonces, en el 1982, ganó la presidencia de la República, el PRD, con Salvador Jorge Blanco a la cabeza. Lo que se pensaba que estaba totalmente fuera de combate, en ese momento el doctor Joaquín Balaguer... Volvió en el año 1986, y ya ustedes saben la historia de, aquí para, de ahí para acá, que duró hasta el 1994, siendo presidente de la República, ya ciego y sin fuerzas. La política es así, es cambiante, y nunca se puede descartar nada. Ahora bien, un consejo a los partidos políticos, y voy a comenzar por el PLD. ¿Dónde...? Según lo que, no, lo que yo he podido eh, observar, ¿dónde ha estado la mayor debilidad de ese partido? ¿En los casicascos? Tú dirás, ¿cómo así? Pero eso no era parte de, de eso, la historia. De los de la historia. Eh, sí, los casicascos. No puede ser que en un partido político todo se concentre en una figura. Porque cuando es así, lamentablemente, lamentablemente, la, los de abajo están débil y por eso no hay votos aquí hay gente que sabe de lo que yo estoy hablando no puede ser que el poder se concentre específicamente en una persona lo mismo le pasó al PRD pero lo mismo le pasa a Alianza País todo se concentra en los casicascos, aquí por ejemplo ¿quiénes están eh, dentro del PLD? están los Núñez están los Antiguas. Eh, ¿quiénes más? Eh, PLD. Sí, dentro del PLD que pudiéramos mencionar así eh, eh, Cornelio eh, Hernández. Es un Cornelio Daniel. Hernández, pero si ustedes se fijan, todo se está concentrando, y ese ha sido el error, todo se está concentrando en esas figuras. Pero en Alianza País, todo se concentra en Guillermo Moreno, Guillermo Moreno, y aquí en San Francisco, en el Chino, Francisco Tavares. Todo se concentra en ellos. Pero igual en el PRD, todo se concentraba en Luis Ernesto Camilo y, y, el, y, el, y, el, y el entorno. Esos son los casi cascos. ¿Qué quiero destacar? Que el PRM, no sé si, si ellos le estudiaron eso, se dieron cuenta y repartieron, abrieron. Por eso tú veías que había jóvenes donde quiera. Estaban disem, diseminados. Habían creado una estructura, claro, ellos estaban fuera del poder, pero habían creado una estructura de poder, a lo que me, a lo, cuando hablo de poder no me refiero al, al poder eh, eh, gobernador, sino poder político, es tú darle fuerza a tu dirigente. Si Fulvio Ureña va a ir a la comunidad, por ejemplo, de Guaraguao, a Guaraguao, ¿qué hace Fulvio yendo él como cacique? No, Fulvio tiene que ir a darle apoyo al dirigente de Guaraguao, así que se trabaja la política, porque el día de los votos, quien va a estar allá no es Fulvio Ureña, no sé si me están entendiendo, es el dirigente de Guaraguao. Y a quien hay que darle fuerza es al dirigente de Guaraguao, o de Villarriba, o del aguacate de aquí de San Francisco, de las Guasumas. A mí me encantó ver en las Guasumas el empoderamiento que tenía la juventud del PRM. Tenían una estructura grandísima. Y no estaba Caco Ventura, que es la cabeza de ahí, no estaba. Pero estaba el entorno completo. O sea, habían repartido el poder. Habían repartido las funciones. Nos, yo veía eso, decía, mira qué impresionante el despliegue aquí de esta estructura. Eso es la política que se debe implementar. Yo no sé si ellos lo estudiaron, pero les funcionó. No sé si lo hicieron a propósito, fue que le salió solo, pero les funcionó. Donde quiera tú veías grandes estructuras. Y tú no veías a Fulvio o a Olmedo donde quiera. ¡No! Tú tienes que repartir la carga. Equipos, esos equipos. Esos responsabilidades. Claro, esos equipos son los que tú tienes que fortalecer. Pero ahora en el poder, ya en el poder eh, eh, gubernamental, ellos tienen que hacer lo mismo. Si hay una situación que resolver en Guaraguao, Fulvio no puede ir de aquí a resolverla. Claro, él puede ir, pero si es a través del dirigente de allá. Porque claro. eso es lo que le va a dar fuerza para en el 2024 volver a conseguir los votos. Porque la gente no vota por Fulvio. La gente vota, o quien lo lleva a votar, es el dirigente de la comunidad. Ah, pero si tú debilitas en cuatro años, que es lo que pasó con el PLD, si tú debilitas a los dirigentes comunitarios, si tú todo lo quieres resolver tú, si todo se concentra en ti, ¿cómo es el dirigente comunitario? Sale a buscar el voto el día de con qué cara luego de 8 años o de 16 años de, de, de, de gobierno con qué cara tú vas a unir a la gente a decirle vota por nosotros hay que decírselo para que se evalúe o sea, tú no puedes ir eh, el día de los votos a decirle a la gente vota por mí porque yo soy ¿Que tú eres qué, pues tú no has podido resolver aquí nada ni siquiera un camino vecinal ha hecho ni siquiera una, una eh, eh, eh, tú, no, tú no, no has motorizado nada a favor de esta comunidad porque no recibiste el apoyo de arriba del, del gobierno y todo lo querían resolver los caciques los caciques ahí está, ahí, ahí está el problema por eso aquí no ganan nunca el PLD en la provincia de Duarte ¿sabe por qué? porque lamentablemente concentraron todo en los caciques y se olvidaron de las bases algunos tico, ahí, pero no le daban el poder de resolver situaciones y el que está en el poder no promete, resuelve si hay una situación en una comunidad Por ejemplo en las Guasumas ¿Quiénes son los dirigentes de ahí? Que por cierto una crítica Que golpearon ahí a unos dirigentes en las Guasumas Que incluso uno que, que pasó en la primaria como, como candidato a regidor y se la quitaron Eso no se hace Eso no se hace y lo pagaron caro Y ese es mi llamado Los partidos tienen que delegar No se puede concentrar todo el poder en una sola persona Porque eso es casi casco no puede ser que todo haya que ir donde el jefe Donde fulano de tal Que es el que tiene los cuartos O el que tiene la posibilidad de resolver No, usted llegó al poder Y atención PRM Usted llegó al poder Usted tiene que a su gente Porque esto naturalmente es así Esa es la política Por ejemplo el dirigente de, de Vamos a resolver algo en, en la Guasuma A través del dirigente de la Guasuma Que se vea que es él que lo está gestionando Porque eso fortalece no podía a la guasa a reunirse que no, sea a través, que no sea a través de ese dirigente. Estamos hablando de, de política partidaria. ¿eh? Política partidaria. Porque en el 24 tú vas a necesitar esas estructuras. Y si tú la debilitas durante el tiempo que tú duraste en el poder, ¿qué tú vas a buscar? Ve, ve a, a, a, al aguacate a buscar votos. Ve a Guaraguá a buscar votos. Voy a, a, a Pimentela a buscar votos. Si tú no fortaleciste a tu dirigente, el día de los votos te barren. La culpa es tuya la culpa es tuya porque durante ese tiempo que tú duraste en el gobierno las cosas que tú ibas a resolver debiste darle preponderancia a esos dirigentes que trabajaron para que tú fueras presidente para que tú fueras gobierno y luego entonces le da una patada y entonces quiere dos días antes decirle búscame voto y cómo ya no hay tiempo cojan ese consejo alianza país y por favor renuévense renuévense yo aquí no vi un, por ejemplo, en el PLD, yo no vi un joven aquí representando. ¿Quién? Jonathan Suárez. Richard. Y Richard, que vino... Pero por Dios. No vi una cara nueva, teniendo muchísimos jóvenes que pudieron haberlo conquistado. Pero es Richard de la juventud. <risa> ¿Y por qué tú ¿Qué Richard qué? Es de la juventud. Mira a, a, a y estamos hablando de rostro nuevo. Me, dice mi amigo, mi hermano. Pero él sabe que no representa ahora mismo una cara refrescante. Debieron buscar jóvenes líderes diferentes que so, se vieran como claro. cambio. Por eso los barrieron en todo el país. ¿Sabes por qué? Porque todo el que pus lo que pusieron se veían rostros nuevos, salvo Olmedo Cava, que no se ve un rostro nuevo, pero la estructura lo apoyó. Una amiga me dijo que no vive ya en San Francisco y Olmedo Cava está vivo cuando le dije que gane aquí el único pero ustedes dan cuenta que el prm con esto termino israel el prm en todo el país utilizó figuras frescas y eso le daba a la gente un aire de cambio y por eso votaron a favor atención partidos renuévense y rompan con los casi bien gracias a Yerjan. vamos a leer un par de whatsapp mande